Buenos días a todos y a todas. Lo primero agradeceros, como siempre, vuestra presencia en esta rueda de prensa que, que vamos, vamos a realizar desde la sede, lógicamente, de Izquierda Unida. A mi derecha me acompaña Ana María Ijarro, que es nuestra diputada provincial y responsable de cooperación internacional e igualdad en la Diputación Provincial de Córdoba, y Elena Cortés, que también la conocéis, nuestra diputada en el Parlamento, Parlamento Andaluz. Damos esta rueda de prensa por una cuestión muy simple, porque estamos muy, muy preocupados ante el, las políticas en servicios sociales y en dependencia. Estamos muy preocupados porque estamos viendo una deriva que queremos, queremos poner encima de la mesa y queremos explicar a la ciudadanía lo que está ocurriendo, pero sobre todo también se incrementa esa preocupación cuando hemos visto los presupuestos generales del Estado que, que, bueno, que siguen incrementando y ahondando en esa, en esa preocupación nuestra esto no viene de, Esta preocupación no viene porque sí, sino porque llevamos trabajando durante un tiempo. Hemos realizado, como todos sabéis, realizamos en el mes de febrero una jornada municipalista con todos los cargos públicos de Izquierda Unida en la provincia de Córdoba, de norte a sur, incluido Córdoba Ciudad. Y también pues, hemos tenido varios encuentros con nuestros alcaldes y alcaldesas, y nuestros concejales de Servicios Sociales y en muchos sitios en la oposición. Y vemos una preocupación pues ante un contexto donde existen residencias de todo índole sin conciertos por parte de la Junta de Andalucía, donde los casos de dependencia no hay valoraciones por parte de, de, por parte de la Junta de Andalucía. Y todo eso eh, se ha incrementado con estos nuevos presupuestos, donde, por dar unos datos muy claros, solamente el incremento en gastos en gasto real en políticas sociales de un 0,8%, teniendo en cuenta todos los recortes que está habiendo, que ha habido durante todos estos años en los múltiples presupuestos generales con las tasas de desempleo, de desigualdad, de pobreza infantil que está habiendo, Si solamente el incremento del 0, es un incremento del 0,8 es una auténtica vergüenza, porque deja una parte muy importante de la población pues en la, en la exclusión social. Por dar más datos España eh, es eh, de los países de la eurozona, mientras que en el PIB, en gasto social, está en la media en el 20,3%, un 20,3%, en España está en un 17,6%, lo cual viene a dejar muy claro… Eh, lo que está ocurriendo. Ante ello, pues, par, por parte de Izquierda Unida queremos presentar. Eh, vamos a presentar diferentes iniciativas eh, parlamentarias, diferentes iniciativas legislativas, y por eso me acompaña a Ana, tanto Ana María Ijarro como Elena Cortés, independientemente de, bueno, como todos sabéis, la, la enmienda a la totalidad que vamos a hacer por parte de Unidos Podemos eh, a los presupuestos, y en el cual pues también se anunciará por parte del Grupo. Eh, confederal de Unidos Podemos, del cual forma parte izquierda unida, se anunciará, pues también iniciativas en relación a cuestiones de política social que tienen un, un alto grado de, de, de implicación por nuestra parte y un alto grado de olvido por parte del Gobierno central. Eso ya se anunciará posteriormente. Pero yo creo que lo importante hoy es dar a conocer esa situación de preocupación que en la provincia de Córdoba es eh, eh, muy importante por el alto taso de desempleo que afecta y que suma a todo lo que está ocurriendo y las iniciativas que por parte de nuestros compañeros y compañeras vamos a presentar ante eso, ante la preocupación de nuestra gente, tanto los barrios y los municipios de la provincia de Córdoba, de, de, la, de la dificultad que está habiendo en la sociedad española y la dificultad en, en esta materia. Y Por tanto, queremos denunciar esas políticas sociales por parte de la Junta de Andalucía y por parte del Gobierno central y las iniciativas. Yo, a continuación, doy la palabra a Ana y que comentará algunas cuestiones en relación a ese tema. Gracias. Bueno, buenos días. Eh, ayer tuvo lugar una reunión de concejales y concejalas de bienestar social de Izquierda Unida, de la provincia de Córdoba, en la que pudimos, de alguna forma, continuar con el hilo que ya habíamos emprendido con las jornadas municipalistas y de forma sectorial pues tratando todas aquellas materias que son, en este caso, importantes, sobre todo para, para la política de Izquierda Unida, como es, en este caso, la de bienestar social. Creemos que las políticas sociales de Izquierda Unida eh, se diferencian de cualquier otro grupo político y así se refleja en los ayuntamientos donde gobernamos. Pudimos eh, tener la oportunidad de conocer cuáles eran las iniciativas eh, que se estaban poniendo en marcha en estos ayuntamientos. Iniciativas que habían huido de otras prácticas eh, más relacionadas con el clientelismo y con una forma directa de asumir eh, la política social por parte de, de concejalías eh, de bienestar social, sino que pretenden de forma objetiva buscar eh, un mayor reparto de la riqueza y también de la riqueza en este caso municipal y de los recursos que son pocos pero existen en los ayuntamientos de Córdoba. Era importante que los concejales y concejalas tengan este espacio de encuentro, que puedan compartir esas experiencias, que puedan mejorar las prácticas que llevan a cabo y de alguna forma pues contribuir a la eh, mejor situación de los cordobeses y las cordobesas allá donde gobernamos, pero también exigiendo este tipo de políticas también allá donde somos oposición y En este sentido, y también como miembro del Consejo Rector del IPBS, pues eh, trasladaremos, en la medida de, de lo posible, eh, pues, todas las quejas y las denuncias que comentaba Sebastián respecto de la falta de valoración de las personas dependientes, de cómo, por desgracia, pues, van perdiendo incluso eh, la vida por el camino en este eh, periplo por conseguir una eh, valoración y una ayuda a la dependencia adecuada a su situación y que vemos como en la provincia de Córdoba pues van sucediéndose ¿no? distintos eh, dramas que no se pueden atender de forma eh, puntual, puesto que la propia eh, empresa, el propio organismo del IPBS, pues, tiene unas ayudas eh, de urgencia que no siempre cubren precisamente ese tipo de, de ayudas. También quería aprovechar para presentar una moción que vamos a trasladar a todos los ayuntamientos de la provincia, para la eliminación de la disposición adicional 27 del proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado, eh, en el sentido de querer eh, dar la oportunidad a los ayuntamientos de rescatar eh, para así, de remunicipalizar eh, aquellos servicios de bienestar social, de políticas sociales, de ayuda a domicilio, eh, que se han, eh, de alguna forma, contratado con empresas eh, y, sobre todo, servicios que podrían ser llevados a cabo a través de políticas públicas y que no lo pueden ser en este caso gracias a una disposición adicional 27 que obstaculiza severamente pues, los procesos de reversión hacia la gestión directa. Es un ataque más hacia aquellos municipios, sobre todo municipios eh, pues, que pretenden eh, hacer de lo público eh, no la excepción sino la regla y que creemos que debe ser eh, removida porque supone pues, eso, un nuevo obstáculo legal a los ya conocidos eh, y que contradicen pues, los pilares de la ley de sostenibilidad, que lo que busca es la eficiencia y, y la eficacia, que creemos que siempre se puede lograr mejor desde lo público. Esta moción se presentará eh, en cada uno de los ayuntamientos, donde Izquierda Unida eh, pueda eh, plantearlo, para que llegue, en este caso, al Gobierno de la Nación y consigamos la eliminación de esa disposición adicional 27. Le paso la palabra a Elena. Bueno, pues buenos días y gracias por asistir a la rueda de prensa, que damos a coro eh, tres personas. Bueno, eh, efectivamente, ayer mantuvimos una reunión eh, con los, los y las concejalas de Igualdad o de Políticas Sociales en la provincia de Córdoba eh, de Izquierda Unida. Eh, y Hemos constatado algo que veníamos bueno, eh, viendo en distintas visitas que hemos hecho a los ayuntamientos, a las alcaldías o a los grupos de alternativa, a los grupos de oposición, que es que hay retrasos de hasta nueve meses en la valoración de la dependencia. La ley de dependencia establece que eh, tiene que haber como máximo el, –el tiempo de espera máximo son seis meses– ...para la valoración del grado de dependencia de, de la persona... ...y eh, posteriormente, lógicamente, la materialización del servicio eh, prescrito en la PIA... ...que es la, la valoración individual que se hace. Que haya retrasos de hasta nueve meses en los valoradores da eh, un nivel... ...primero, de la paralización... ...segundo, posiblemente, de la falta de personal para valorar... ...y en cualquier caso, de la voluntad política y la capacidad económica... Como para, eh, hacer como para materializar derechos que aparecen recogidos en eh, la ley de dependencia. Hay personas que, aun estando val valoradas y teniendo derecho a una prestación, no la tienen. Y, fundamentalmente, no la tienen porque no hay una aportación económica suficiente, en este caso, por parte… ...del de Gobierno central, por parte del Gobierno de Mariano Rajoy... ...que lejos de financiar al 50% la ley de dependencia... ...pues es posible que no llegue ni al 25% actualmente... ...sin menoscabo de que el Gobierno andaluz... ...le está racaneando eh, dinero a los andaluces y a las andaluzas... Le hemos exigido la necesidad de poner un plan de choque en marcha que permitiera incorporar a todas las personas dependientes valoradas que están sin prestación y luego pues se le piden cuenta al presidente del Gobierno. Lo que no puede haber es gente esperando en situaciones extremas y gente incluso que fallezca antes de poder disfrutar ese derecho que tienen reconocido. Esto con respecto a los dependientes grado 2 y, gra... y grado 3. Eh, la realidad de los dependientes grado 1 es que no están siendo atendidos. Ahora parece eh, que algo va a sacar la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y por el acceso que hemos tenido a los borradores de la orden va a suponer un parcheo, más que efectivamente una incorporación con todas las de la ley de los dependientes, de las personas dependientes grado 1. A esto añadimos para atender a sus familiares que están abiertos y que no tienen concierto, concierto con la, con la Junta de Andalucía, es decir, el Gobierno andaluz no ha concertado con ellos esas plazas. Eso está llevando a situaciones, eh, bueno, pues imagínense, ¿no? asociaciones de familiares que están soportando a pulmón sin ningún tipo de concierto por parte del presupuesto de la comunidad autónoma las prestaciones de servicios que son imprescindibles para las personas mayores de su municipio. Consideramos que esto eh, no es tolerable, no es posible que haya infraestructura eh, hecha, muchas veces pagada con dinero de la comunidad autónoma eh, de Andalucía, que no tenga un uso social y consideramos un disparate y un abuso por parte de la comunidad autónoma del Gobierno de Susana Díaz, el que obligue a determinadas asociaciones de familiares en la provincia a pagar a pulmón, con muchas dificultades, lógicamente, eh, las infraestructuras que tiene. Ante esto… Eh, bueno, eh, ya planteamos una iniciativa en el Parlamento para que hubiera un plan de choque de apertura de todas las infraestructuras que ahora mismo están cerradas en la provincia y ahora lo que vamos a plantear es la necesidad de que el mapa de servicios sociales que lo que tiene que pintar ese mapa es qué servicio y qué infraestructura va a haber en el conjunto de Andalucía y lógicamente también en Córdoba para atender esos derechos sociales bueno, pues que ese mapa de los servicios sociales en Córdoba se haga atendiendo a eh, las necesidades de los ayuntamientos y también de la sociedad civil organizada. O dicho de otro modo, no es posible que este mapa que va a pintar qué infraestructura y qué servicios va a haber para las próximas décadas se haga de espaldas a las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas organizado y se haga de espalda a las necesidades de los ayuntamientos. Queremos luz y taquígrafos, participación en la elaboración de este mapa de servicios sociales que debe de estar aprobado según la Ley de Servicios Sociales antes de que finalice este año, que vamos eh, consumiendo años y que no sabemos nada de él. Por lo tanto, eh, llevar una iniciativa a la próxima Comisión de Igualdad y Políticas Sociales con respecto a este mapa. Por último, dos cosas para no alargarme mucho más. Hemos conocido también en la reunión eh, de ayer, y también lo habíamos visto antes, que hay situaciones extremas, y cuando digo extrema es extrema, eh, que al no... Al, los criterios de valoración no, no me, incorporar esas posibles situaciones extremas que viven algunas personas y algunas familias no hay manera de dar recursos a personas que lo necesitan por ejemplo personas menores que tienen una, una, un trastorno de la conducta importante y severo que tiene afecciones para la familia y lógicamente pues también para los vecinos y que después de tres o cuatro intentos para que se le eh, asigne algún recurso, la comunidad autónoma no da respuesta a ese recurso. Les hablo de menores, pero también eh, podríamos hablar de personas que no siendo menores también tienen una situación extrema, grave eh, modificación de la conducta y que la comunidad autónoma eh, no termina de responder. No es posible que eh, el Gobierno andaluz mire para otro lado ante casos como estos. Si hay que modificar eh, los criterios de valoración que se modifiquen, pero no se puede ser insensible y con una falta de compromiso absoluta ante casos verdaderamente extremos. Y termino con los presupuestos generales del Estado y con Rajoy, con Ciudadanos y con ese apoyo que le han dado los presupuestos respecto de la dependencia. Según la Asociación Nacional de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, para atender a todas las personas que tienen derecho a recibir una prestación, en España harían falta... 3.000 millones de euros. Solo 3.000 millones de euros. El 50% de ellos lo deberían de poner las comunidades autónomas y el otro 50% lo debería de poner el Estado. Es decir, que el Estado debería incorporar 1.500 millones de euros, solo 1.500 millones de euros, para poder cubrir su parte y atender a todas las personas a las que tienen derecho. Cuando vemos los presupuestos del Estado, Ciudadano y el Partido Popular solamente han pintado 100 millones de euros que no tenemos ninguna certeza de que vayan a suponer ni un, traspaso, ni un aumento de las personas atendidas ni, por supuesto, un traspaso para que ese dinero llegue efectivamente a las comunidades autónomas. Si a eso le sumamos la, la disposición adicional 27 o la trayectoria que comentaba Sebastián de… Bueno, la barbaridad que ha hecho el Partido Popular con las políticas sociales, pues ahora lo que tenemos es que Ciudadanos está de acuerdo con eso, porque ha permitido que estos presupuestos sigan adelante. Así que también tendrán eso pues, su justo reflejo en eh, los presupuestos de, del Estado, que ya les comentaba Sebastián. Nada más, ahora quedamos a sus preguntas, si las tuvieran. Yo, yo sí quiero destacar una cuestión que creo que es importante, que mientras creo que es importante destacar, que mientras denunciamos el desmantelamiento de las políticas sociales del Estado, de forma paralela, los trabajadores y las trabajadoras cada vez tienen una situación más precaria, donde son trabajadores y trabajadoras pobres, porque hay una legislación que de forma paralela pues está convirtiendo los derechos sociales en privilegios. Y en el materia laboral es una evidencia con una legislación que está ayudando a que las grandes eh, ...grandes empresas y corporaciones pues entren y conviertan un derecho básico en un beneficio para ellas y para ellos... ...y no un beneficio para la sociedad. Y es verdad que no es una casualidad sino que de forma paralela... ...mientras las políticas sociales de inversiones cada vez son menores, de forma alternativa los, trabajadores, los sueldos y los salarios de los trabajadores y las trabajadoras... ...cada vez son menores. La precarización de los puestos de trabajo cada vez es, es mayor... Eso es toda la orientación ideológica neoliberal que se está poniendo encima de la, de la mesa con una legislación que la están desarrollando. Y yo creo que es importante destacarla. Es un desmantelamiento sí. de las políticas sociales y, paralelamente, un empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras que trabajan en un sector tan importante y que cada vez más destacado en la sociedad, que es el cuidado de nuestros vecinos y vecinas y de nuestros familiares. Y yo creo que es importante esa, destacar esa, esa cuestión. de los ayuntamientos para poder contratar y para gestionar para su propio recursos es una moción municipal una se moción va que, se va, eso es, que se va a elevar a todos los plenos municipales para que la consideren su aprobación Pero al final el, eh, con esta disposición adicional ¿no? ante la reversión de muchos servicios públicos eh, privatizados por parte del ayuntamiento fruto de las últimas elecciones municipales lo que el Partido Popular trata de hacer aquí es blindar el que se sigan privatizando los servicios uh -huh. públicos fundamentales y, por tanto, asegurar el botín de las grandes empresas. ¿no? Es, y frente a eso, pues, desde luego vamos a oponernos. ¿no? Que tiene... Porque además, una intervención en la, en la autonomía municipal a la hora de organizar. Y que tenía sus doble, doble lectura. Una que obliga a los ayuntamientos a hacer una apuesta en una materia de la que no tienen competencia, que es. Eh, en este caso, para ayudar a esas AFAS, son los ayuntamientos los que están también aportando de su propio eh, presupuesto municipal pues el dinero necesario para que esas AFAS tengan a personal que cuide de sus enfermos, que cuide de, de sus familiares, cosa que el ayuntamiento sufre, porque no lo puede dedicar a políticas eh, pues que, que puedan llegar a mayor número de, de población, ¿no? políticas más generalistas, y luego está afectando a la mujer, a la mujer cordobesa, que ante la disyuntiva de elegir continuar con su trayectoria profesional, iniciarla o, o mejorarla o cuidar de sus familiares porque no reciben esa valoración, porque no reciben esa atención, pues está haciendo que muchísimas eh, mujeres pues vuelvan ¿no? a, a casa y a cuidar eh, de forma gratuita, que era al fin y al cabo lo que pretendía el, el Partido Popular eh, en todo momento, ¿no? que no se convirtiera en algo remunerado, sino que fuera algo que formaba parte de las obligaciones de, de las mujeres. ¿no?